Cefalea, capaz que un término que no lo tenés tan aprendido, ¿no? Pero si decimos dolor de cabeza, seguramente más. te vas a acordar de más de uno donde la hayas pasado mal. ¿Es lo mismo decir cefalea, dolor de cabeza? Cefalea es el, el término médico del dolor, de de, del dolor de cabeza. Para referirnos del dolor de cabeza. Y este dolor de cabeza puede ser... Hay 300 enfermedades o más todavía que dan dolores de cabeza. Yo uh -huh. creo que al... al y le preguntamos acá, por ejemplo, en el canal, ¿quién no ha tenido dolor de cabeza? No, no existe nadie. Creo que nadie. es ¿no? dolor momento, de cabeza, claro, eso lo tenido. No. Eh, bueno, eh, el dolor de cabeza, como bien les dije, puede ser o primario, ¿sí? uh -huh. siendo la enfermedad misma, como el clásico ejemplo es la migraña, uh -huh. o sí. secundario, como formar parte de otras enfermedades. Claro, bueno. Cuando veíamos por ahí los síntomas del COVID, en el momento que estábamos aprendiendo un poquito de esta nueva enfermedad, figuraba, cefalea y muchos decían, ¿pero qué es eso? Ah, dolor, mm, de, dolor cabeza. de cabeza. Claro, tal cual. Sí, así es. Con el COVID nosotros vimos un aumento, o sea, era por, propio de la enfermedad de COVID uh -huh. y también vimos como hubo un, aumento, un, un cambio del ritmo de vida en toda nuestra, nuestra dinámica, uh -huh. ¿sí? sí. También apareció, a ver, apareció el miedo, las tensiones, las malas posturas, porque pasamos toda la parte cibernética. Exactamente. Sí, entonces era muy habitual el uso de las tablets, las malas posturas. Y, y esto favoreció... ¿Y aparece, perdón, asociado a una enfermedad? Como decíamos, bueno, las migrañas en sí mismas, el COVID, porque hay veces que quizás has tenido un día... Claro, Es súper agotador, estresante y te duele la cabeza y capaz que, bueno, no lo llevamos sí. a, a asociarlo directamente con lo que es una enfermedad. No lo llevamos a asociarlo a lo que es una enfermedad, pero, por ejemplo, en ese caso estaríamos hablando de una cefalea más bien tensional. Ok, ¿sí? bien. Eh, la cefalea tensional se caracteriza por ser como una vincha que me oprime, uh -huh. que no es de, de leve a moderada, sí. o sea, nunca me inhabilita. ¿Sí? Uh -huh. a diferencia de la migraña por ejemplo claro que... pero esta, uh -huh. esta cefalea que como bien vos decís es un día cuando he tenido mucho estrés a cada uh -huh. tres meses o al año si esto ya se vuelve en forma crónica, claro. se transforma en una enfermedad uh -huh. y hay que tratarla. Ahí me tengo que preocupar. Seguro. Ahí me tengo que preocupar. Andrés, ¿hay alguna zona donde deberíamos comenzar a preocuparnos con el dolor? Porque es habitual tener dolor de cabeza y generalmente pasa inadvertido. Es como que decimos, Ay, me re duele la cabeza, tomo alguna pastilla conocida. Dice, pero hay, espero a que se me pase. Espero que se me pase. Pero Exacto. hay algún dolor puntual que deberíamos decir, noche esto puede ¿Hay, ser algo peor. Hay ciertos banderas rojas que les decimos, uh -huh. que es lo que nos tienen que poner en alarma y no dejar de hacerla la consulta lo más rápido posible, ¿sí? Uh -huh. Que sea un dolor de cabeza de intensidad 10 en 10, o sea, el más fuerte de mi vida, uh -huh. ¿sí? Que ese dolor de cabeza se acompaña con alguna alteración visual o con uh -huh. una alteración motora, o sea, de pronto empiezo a sentir que mi mano no es mi mano, la siento distinta o, o le veo que tiene una pérdida de fuerza, uh -huh. ¿sí? Bien. Eh, que se acompaña de náuseas, vómitos. Uh -huh. Si nunca he tenido dolor de cabeza, ya es la primera vez que tengo dolor de cabeza, uh -huh. sobre todo si eh, es, la persona es mayor de 50 años, uh -huh. y hay, creo que amerita que hagamos, consultemos a, a la guardia y hagamos Bien. Eh, después una consulta con el especialista. Uh -huh. ¿sí? Hay dolores de cabeza que se dan por el, eh, por el ambiente geográfico o físico, ¿sí? Uh -huh. eh, uno de ellos es la cefalea de altura. Claro. ¿Quién no fue a horcones y tuvo dolor de cabeza o uh -huh. fue a subir una montaña y de pronto se encontró que tenía dolor de cabeza. Claro, charlábamos antes de, que, de ingresar al programa sí. y, y, Andrea, vos me contabas, en la pandemia, como no se podía hacer mucha actividad al aire libre, bueno, por ahí la gente decidía... Eh, para mantenerse en ritmo, con la actividad deportiva, eh, subir cerros, pero muchos se encontraban con que no estaban preparados para tanta altura er repentinamente, ¿no? No, eh, con respecto a eso, lo que pasó es, no estaban preparados, sí. no conocían el terreno, ¿sí? Uh -huh. O sea, la patrulla de rescate de Mendoza trabajó, creo, exhaustivamente, mucho uh -huh. mucho más que en sí. otras temporadas, ¿sí? Claro. Porque gente que no, no conocía el terreno, no conocía el lugar... No conocía como él respondía a la altura. Claro. De pronto se iba a escalar y bueno, así eran los rescates que se tenían que llevar claro a cabo. Uh -huh. Tal cual. Eh, esto que yo decía, bueno, espero que se me pase. Es un dolor de cabeza, no tomo nada. ¿Qué, qué es lo recomendable? Eh, lo recomendable es que no tengamos dolor de cabeza. Bueno, ¿Sí? <risa> si podemos elegir. ¿Qué podemos claro. hacer para no, no tener dolor okay, de cabeza? Bueno, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. ¿Cómo la prevenimos? Principalmente teniendo un, un, un buen horario de sueño, ¿sí? Se Ajá. recomienda entre 7 a 8 horas. Ok. Recuerden que quien no duerme, a ver, quien duerme 2-3 horas por por cuestiones laborales sí. o de estudios, tiene un dolor de cabeza y una molestia al otro día. Claro. ¿Sí? Entonces, el descanso es primordial, sí. la alimentación es primordial, sí. ¿sí? Siempre una dieta equilibrada, rica en verduras, carnes, ¿sí? Uh -huh. Um, y frecuentes ¿sí? también uh -huh. lo vemos con esto de los ayunos intermitentes, uh -huh. la, el aumento del dolor de cabeza uh -huh. um, lo otro es el ejercicio físico para, sobre todo para las cefaleas tensionales uh -huh. um, que mejora muchísimo en el caso de las cefaleas tensionales pero es una manera también de prevenir los dolores de cabeza. Y regularnos también, me imagino, con lo que es la tecnología, ¿no? El uso del celular, el uso del el celular uso de pantallas, las capturas. ¿Viste cuando has pasado muchísimas horas trabajando en la compu, o con el teléfono que. Empieza a ser así. a sí, La postura Empieza... justamente estamos muy ac mal acostumbrados Mala a estar agachados. A las, a las posturas la postura, encorvados, este, ¿eh? sí, sí. Y una vez que me duele la cabeza, porque cometí algunos de errores, <risa> ¿qué hacemos? ¿Es oportuno dejar que se pase o inmediatamente recurro, qué sé yo, al paracetamol, al ibuprofeno? Puedo recurrir a un paracetamol o un ibuprofeno, pero si ya okay. esto, este, esta toma de analgésicos, sí. Eh, se, se transforma en todos los días claro. o cada vez más uh -huh. frecuente tengo que hacer una consulta porque también existe el dolor de cabeza producto de los analgésicos. Ah, mira. ¿Sí? ¿Cómo es eso? A medida que yo consumo analgésico, uh -huh. eh, el efecto del analgésico va disminuyendo ¿sí? su acción y claro. voy consumiendo más cantidad. Uh -huh. Entonces pues, hay que hacer una terapia de deshabituación. Claro. Para poder dejar ese analgésico Deja de funcionar de alguna Deja manera. de funcionar uh -huh. Esto se ve mucho con los ergotamínicos uh -huh. Ejemplo de ergotamínicos, migral, tetralgín Ah, ah perfecto. claro Primero empiezan, sobre todo las pacientes migrañosas Y que se empiezan a transformar en uh -huh. una migraña crónica Ellas toman un analgésico a la semana Después ya es uno cada tres días sí. Después ya es uno por día Y a claro, veces cada uno cada claro. cuatro horas Oh, Muchísimo, claro y sí. con este analgésico en particular, sí, con los ergotamínicos, existe el peligro de que mm, aumentan los riesgos de accidente cerebrovascular. Ok. Mm. okay. importante sí, para tenerlo es, en cuenta. Es muy importante para avisarle a la comunidad que quien esté consumiendo... Este tipo de analgésicos, en forma frecuente, por favor consulta un neurólogo, ¿sí? Bien. Andrea, justamente mencionabas las migrañas, que también es un término que escuchamos habitualmente, pero puntualmente, ¿qué son? ¿Es el dolor más intenso? ¿Tiene otra raíz dentro del dolor de cabeza de las cefaleas? No. El teoría que es una de las de la top ten, de, la, de los uh -huh. dolores de cabeza primarios. La migraña constituye una enfermedad por sí sola, ¿sí? Uh -huh. Eh, es una cefalea primaria, o sea, no estaba por un tumor, no estaba por un aneurisma, por, ¿Por nada de eso. Es una cefalea primaria y se caracteriza porque empieza en la mitad del, del cráneo, ¿sí? Uh -huh. eh, de intensidad creciente, llegando a ser de intensidad 10 en 10, lo inhabilita a la persona, claro. ¿sí? Se puede acompañar de molestias para la luz los ruidos, se uh -huh. vuelve totalmente molesto, la persona Todo el entorno lo es único insoportable. es insoportable. Uh -huh. Lo único que quiere hacer es estar en un lugar eh, oscuro, en silencio, uh -huh. en reposo, sí, el ejercicio físico lo aumenta, uh -huh. o sea, el movimiento aumenta uh -huh. más el dolor. Okay. Y esta enfermedad que afecta a muchas mujeres principalmente, uh -huh. eh, tiene un tratamiento específico, uh -huh. sí y eh, es eh, una causa frecuente de inasistencia laboral claro. o sea, y es crónico, o sea una vez que se vuelve se crónico eso, no, toda la vida gener generalmente sí, a ver no es toda la vida, pero sí hay un periodo de la vida que lo va a tener, es uh -huh. este dolor de cabeza, y lo más importante es que la persona consulta al especialista para iniciar un tratamiento, uh -huh. si es en forma eh, frecuente o sí. crónica, o eh, darle las pautas, cómo va a parar este dolor, ¿sí? Uh -huh. Perfecto, uh -huh. pero es a través de una medicación. Es ejemplo? a través de una medicación. Bien, bien. Para coartar la crisis se dan triptanes, como son el sumetriptan, naratriptan, uh -huh. ¿sí? Pero la persona lo tiene que tomar apenas inicia la crisis. Perfecto. ¿sí? ¿Y hay algunos factores que puedan desencadenar que uno tenga migrañas? ¿Por qué se produce esto? ¿Por enfermedad? qué se produce? Todos tenemos un componente genético que Ajá. es lo que está en auge en este momento, pero a su vez hay, o, eh, hay una alteración en el, en el sistema nervioso central, ¿sí? Ajá. Y eh, existen factores que lo agravan, ¿sí? Como Ajá. la privación de sueño, el ciclo menstrual en la mujer, sobre Ajá. todo, ¿sí? Próximas a la menstruación, eh, próximas a la ovulación, el estrés, Ajá. ¿sí? La, la privación de... Eh, la privación de alimentos, ¿sí? Uh -huh. No hay gesta de alimentos. Claro. Andrea, ¿hay una edad en la que deberíamos preocuparnos? Porque quizás todos pensamos que es habitual el dolor de cabeza, sí. pero en los niños es común el dolor de cabeza, deberíamos preocuparnos más. ¿Cómo hay que tomarlos quizás con los menores? Eh, en los niños también es común, es frecuente que uh -huh. aparezca la migraña en los niños, ¿sí? Uh -huh. eh, y. Disculpen, pero no, no soy neuropediatra, yo soy uh -huh. eh, neuróloga de adulto, sí, sí, sí. pero sí. sí es conveniente hacer la consulta. Uh -huh. Muchas veces los niños, sobre todo si son en edades eh, menores, a los, a los cuatro años, que no pueden decir me duele la cabeza, uh -huh. lo manifiestan de otra manera ya uh -huh. sea con crisis de llanto claro. eh, algunos episodios de vómitos claro. uh -huh. <coughs> pueden dar eh, pueden ser equivalentes migraños. Perfecto. perfecto, bueno para tener en cuenta entonces eh, un tema sin dudas muy interesante, sabemos que Andrea también es médica de montaña, nos ha estado comentando un poquito sobre eso, así que seguramente en alguna oportunidad podamos charlar también de lo que tiene que ver con la actividad en alta montaña que bueno, aquí en Mendoza claro. eh, es mucha por supuesto, así que no va a faltar oportunidad para seguir charlando sobre este tema gracias Andrea, antes de... Gracias. Sabemos que querés comentar acerca de algunas charlas. Sí, que van a estar hay brindando. dos charlas que se van a estar brindando. Una sí. es en el Hospital Perrupato, Ajá, eh, muy bien. este sábado a las 10 y media de la mañana. Perfecto. Que va a estar eh, es gratuita para toda la población. Sí. ¿sí? Y la otra es en Terradona, ¿sí? uh -huh. que es una clínica eh, que inicia, que han comenzado recientemente uh -huh. en la calle Rondó y que pueden inscribirse al... Sí, eh, ahí tenemos el teléfono en pantalla. 2616-86-6117. Perfecto. ¿Y sobre qué suele esta charla, si nos puedes contar sobre brevemente? Sobre cefaleas. Cefaleas, cómo sufre esto. ajá, ¿Cómo, cómo darme cuenta qué tipo de dolor de cabeza tengo, cómo bien. prevenirlo y cuándo debo iniciar un tratamiento o no. bien